En términos personal, a mí no me gusta hablar mucho de otros partidos, porque hay que respetarles sus decisiones. Y hayan ellos y entienden que lo que han hecho, lo han hecho bien. Yo soy de los que creo que el momento eh, es propicio para una apertura general. El momento es propicio para que los dinosaurios cesen, se retiren den paso, paso a, a, a las nuevas generaciones. Nosotros como fuerza tenemos ese, ese compromiso de hacer esa renovación dirigencial porque ya se respiran aires, aires nuevos en el mundo donde muchos quedamos rezagados y yo veo que ratifican de que todo un comité central y lo amplían, lo amplían a casi mil miembros, un asunto que es inmanejable. Pero haya ellos, yo les respeto ese tipo de situación. Yo soy de los que creo que de ese comité político que tiene el PLD ahora, por lo menos de los 35, 30, debieran irse para su casa. ¿Y tú sabes qué deben irse para, para su casa? A atender nietos y algunos hasta bisnietos. Eso es lo que debieran hacer, en vez de estar reproduciendo la misma cosa. Porque para ellos no hubo ninguna derrota. Para ellos no, no se cometió errores, porque los errores los cometió el pueblo y la base, porque ellos son omnímodos, un, un, un ellos, son, ellos son omnipotentes y omnipresentes. O sea que ellos lo han hecho todo bien y no hay problema. Yo hasta suerte les deseo, si ellos entienden que quieren seguir reproduciendo todas esas mismas barbaridades. Bueno, ¿y qué piensa usted sobre la nueva investigación que involucra a Yan Alain y al hermano de Danilo? Bueno, yo creo que, que debe investigarse profundamente todos esos desmanes. Y nosotros hemos tenido procuradores malos, requete malos, muy malos, y ese, Yan Alain, que ocupa la última categoría, ese señor debe responder ante los tribunales por todo tipo de variantes de prevaricación que hizo en el ejercicio de su, de, de su posición. Lo que quiere decir que debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Ahora hay alianza no solamente de él con, con, la familia, con los familiares de, de Danilo Medina, hay una hermana de él que la protegió ahí y que está metida en los 11.500 millones de, de, de, del, del asfalto, del cemento asfáltico este. Lo que quiere decir que si él protegió a su hermana, también cometió una prevaricación al no, al no someter a la justicia a, a quien había que someter. Yo creo que ese señor es pasible de investigación en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alrededor de 10 casos que no, no tiene escapatoria de verdad. A la cárcel debe ir, que es lo que, lo que debe reinar en este momento para que sirva de referente a esta sociedad.